Mugglong. Eh. Error. Mato canelos como parpadeo. Escribo cachos como meo chorros. El cachorro que se iba con mayores. Siembra brotes en tu materia gris y ya salir del artificio social es imposible. Y distorsionate, te mata como no rugir, como el caballo, como un amor desdicho, como los coches, como no nacer. Estoy del SD por un túnel o en casa creando algo, vaciándome un poquito porque para eso lo llevo dentro, chato. Celo fatuo, eh. mencionándote el poder de vegetales que la tierra te ha dejado aquí para que los pruebes, te aclares y resetes. aguas para tus congéneres. No estoy haciendo nada diferente, lo estoy haciendo único, naturalmente. Que no se apague, marabunta, muchedumbre. Quiero que lo recuerdes, no que te guste. Eructa en la cara de alguien. Porque alguien eructó en la tuya, va de comer al monstruo. No no creo en destinos, me parecéis patéticos, mi día es un folio. Oye, soy lo que escribo, dibujo y mancho. Dueño de mi obra como de mi vida y no, no es de museo. Malo ejemplo. ejemplo. malísimo, te lo juro yo. Olor terror, lo peor, moscajo, el demonio, moscajo.